Bienvenidos a un nuevo juego aleatorio eh, Hoy quería presentarles este juego Llamado Torus Tropper Que es un juego gratuito, multiplataforma Así que por lo que sea anda en Windows y en Linux eh, No sabría decirles en Mac eh, Que bueno, es muy entretenido, es de navecitas eh, Pero... Lo inicia si lo ven. Después en el en la parte de abajo del video les voy a dejar el link a la página por si quieren descargarlo. Y el comando de Linux para poder instalarlo. En este juego, eh, los tiros no dependen, digamos, de las cosas que hagas para que mejoren sino de la velocidad a la que vas eh, tenés una velocidad mínima pero cuanto más rápido vas, que apretás para adelante con la flechita para acelerar y para atrás para frenar eh, cuanto más rápido vas, mejores tiros tenés, más cantidad, digamos. Eh... cada vez que destruís un jefe ganás entre 15 y 45 segundos de tiempo este juego no es por cantidad de vidas sino que ah. <risas> esperen que se complico eh, no es por cantidad de vidas sino que es por tiempo, cada vez que perdés perdés 15, seg 15 segundos como ahí me acaba de pasar eh, las navecitas contrarias tiran los tiros esos redonditos y unos triangulares eh, los que son triangulares te tienen que pegar de lleno Veamos, si vos venís en diagonal para la derecha y el tiro va en diagonal para la izquierda te pega si no no y los circulares te pegan tanto si vas en diagonal para un lado del otro el tiro viene en diagonal en contra como si van los dos en diagonal para el mismo lado o si vas de frente como si vas derecho de frente también te pega así que lo recomendable es siempre ir girando se fijan los tiros de los jefes siempre tienen un patrón que la verdad después se hace más fácil de esquivar ah, que los tiros de las navecitas que andan dando vueltas como esta ah, porque son tantas que es imposible encontrarle el patrón para esquivarle cada vez que destruís la nave que te esté tirando los tiros eh, estos se hacen azules que los azules los podés traspasar, quiere decir que ya no te pegan como pueden ver es bastante acelerado el juego este <risa> ya llega un momento en niveles más adelante que no hay nada y eso que esta la primera dificultad, tan normal después está hard y extremo no, no hay una dificultad easy digamos, fácil yo lo máximo que llegué de una sola tirada a este juego creo que fue el nivel 11, 12 por ahí ah, yo no veo nada Cuando perdés, eh, queda guardado hasta qué nivel llegaste Y si querés, eh, podés continuar desde el, desde el nivel que quedaste Los puntos, por supuesto, vuelven de cero Pero como para ir viendo cómo son los niveles Allá abajo, abajo del nivel, estaba diciendo la cantidad de navecitas que faltan Primero el número grande, eh, son la cantidad de naves que venís destruyendo Y el chiquito de al lado, son la cantidad de naves que tenés que destruir para llegar al jefe, digamos ah, la velocidad, abajo a la derecha, arriba los puntos Y a la izquierda hacha ah, Y a la izquierda el tiempo que te queda Bueno <risa> No Son demasiados tiros Se está haciendo imposible Con... No. Nivel 6 Ah, odio cuando el tubo se hace tan finito Tenés que tener cuidado cuando pegás contra los costados Porque no te vas del tubo Pero te frena bastante Y como dije la... ah, Los tiros tuyos dependen de la velocidad a la que vas Así que no es conveniente frenarlos el 7 No Colinс! <ríe> ya llegaste a la velocidad Pierdo, jefe Bueno Eso fue todo, espero que les guste el juego Ah, me faltó comentarles que les voy a mostrar A ver Ven que ahí pueden continuar desde el nivel que quedaron Vamos a continuar desde el nivel 7 Me faltó comentarles eh... Oh, las teclas, fácil Para adelante aceleradas, para atrás frenadas Izquierda derecha te mueves Con Z o Control disparas. Y después con la X, no, no se ve nada, con la X tenés este tiro, que lo cargás y lo disparás y no solo que destruye las naves de una, todas las que estén a su paso, sino que también sirve para cuando traes muchos tiros que te vienen derecho, todos los tiritos que se produce ves que lo, los destruye. Pero bueno, más allá de lo acelerado que es el juego y lo difícil que se pone a medida que vas avanzando Es muy entretenido, aunque sea por un tiempo ah. Imposible Vení jefe Ah, ya está imposible, no veo nada Todavía juego hasta que pierdas en total Ya en un gatito pierdo así que <risas> por lo visto te empiezan a aparecer demás jefes no me acuerdo nada de eso imposible Cuando disparas el de la X, como ven, se frena bastante, así que es un arma a doble filo. Ah, de el tiro me fui. ...tiempo... ...zapé... ...zapé, es que no loco, no sé por qué... ...debe haber algún checkpoint cada tanto que es lo que te da los 15 segundos eso... ...no... ...pensé que pasaba... ...bueno... ...hasta acá llegó este gameplay aleatorio... ...espero les guste y después abajo les dejo el link para bajarlo de la página oficial para Windows... Y bueno, ahí también lo pueden bajar para Linux y si no les dejo el comando para instalarlo por consola. Hasta luego.